El, el viaje se complementa y no hay una actividad central en la cual me gustaría resaltar. Es un todo y lo pienso como un todo realmente. Las académicas son todas excelentes, pero además las sociales, eh, los paseos. Fuimos a Boston, fuimos a New York y los dos espectaculares. En Arizona también, en Washington. Perderte por, por New York es increíble. Los profesores eran... Siempre estaban abiertos a escucharte, podías ir a cualquier momento a hablarles, a responder cualquier duda, a quedarse más tiempo a contestarte una consulta por mail, eh, no sé, a que vayas en cualquier momento a la clase porque trabajas solo full time para una organización. Bueno, la convivencia fue espectacular, éramos 20 en la misma casa y de cuatro países distintos, así que eh, hubo mucho intercambio cultural entre, entre todos los participantes y además con los locales también, o sea, se daban las oportunidades para poder conocerlos mejor. Amabilidad sobre todo y eso es algún dato muy especial que tienen todos los estudiantes estadounidenses. Estamos en la universidad comiendo y te sentabas con un americano y conversabas con él. Pasar un fin de semana con una familia, compartir un desayuno, ir a hacer las compras, es todo totalmente diferente y te ayuda a verlo porque lo vivís. Las habilidades de Dilexco se potenciaron mucho durante el programa, especialmente en una experiencia este, muy única que tuvimos en Amherst. Cada uno fue a una actividad de servicio comunitario. Yo pienso que haces muchas conexiones muy valiosas, académicas y sociales también, y te abren muchas puertas y además descubrís muchas cosas que probablemente en Uruguay no se hacen, pero en otros países sí. Porque Uruguay es siempre un país chiquito y uno luchando la y con todos los valores nuestros, con todas las cosas de nuestra cultura, con el mate para todos lados. Me encantaba darle mate a los estadounidenses y a la mayoría les gustó. Viste que vos a veces tenés como una noción de, de, de, de Estados Unidos que es muy alejada a la realidad de Uruguay y en verdad no, no lo es tanto. O sea, deja de ser una idea tan abstracta porque realmente vas y, y tienes las experiencias esas. Te cambia, te cambia de perspectiva porque vos sabés lo que es ahora. Yo creo que me abrió un montón la cabeza. Como me siento como que estoy mucho más interesada en los asuntos internacionales. Me siento que crecí un montón a nivel profesional aprendí un montón de cosas que también cuando no sé, tenés dos sistemas distintos, dos gobiernos distintos, dos historias distintas, sistemas legales distintos, te, te te da mucho más ganas de aprender de tu propio también porque querés contrastarlos. Logré el objetivo que intentaba buscar y el hecho de que eso sí lo haya hecho de una manera muy diferente a la que pensaba desde el principio, pensé que era un ángulo más académico de lo que realmente era como una vivencia muy completa. Este, creo que va a cambiar mucho mi manera de pensar y la manera de actuar e inclusive puede llegar a influir en mis planes futuros o sea Es un estímulo me parece en, en mí para seguir haciendo cosas y como para buscar superarme en todo lo que haga, en profesional y personal por ejemplo yo quiero ser maestra y entonces siento que, que tengo como mucho más por hacer y que tengo muchas más posibilidades de las que pensaba antes de Susy Tendría que decir sí inesperado. Increíble. Increíble. Es una experiencia única en la vida. Increíble.